Hola, buenos días muchachos espero que todos estéis bien esto es un día más un día menos, depende cómo lo queramos ver os vengo a proponer otro juego para ello me hacen falta los cuatro reyes aquí tengo uno dos tres esto lo podéis practicar en casa, seguro que os sale aquí tengo los cuatro reyes ahora vamos a poner un rey aquí otro, otro y otro y les vamos a dar la vuelta los cogemos y ahora seguirme la secuencia ¿Veis? aquí están los reyes aquí tengo un rey dos reyes, tres reyes, cuatro reyes pero si yo cojo un rey y le doy la vuelta y los tenemos los cuatro fijar lo que ocurre si yo le giro esto es milagroso tengo, ¿ves? Desaparecen, Vuelven a colocarse en su sitio. ¿Lo ves? Se vuelven a dar la vuelta. Yo no sé qué es lo que ocurre. ¿Lo ves? Ahí lo tenéis. ¿Pero qué ocurre si yo le giro? Si yo lo giro, ¿lo ves? Sale un as. Bueno, y si vuelvo a girarlo, esto ya es sin pestañear, ¿eh? Otro as. Madre mía. Si las cojo y las giro, de repente me han desaparecido todos los reyes. Como lo veis, aquí os dejo un as, otro as, otro as y otro as. Esto para que lo practiquéis. Es muy sencillito.